Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Saludamos a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Se inauguró el periodo número 72 de la Asamblea General de Naciones Unidas. 49 concesiones mineras quedan suspendidas temporalmente en Saruma. El presupuesto 2017 para universidades y escuelas politécnicas está garantizado. Así lo informó Cenecit y el Ministerio de Finanzas. Y en lo internacional, un nuevo terremoto sacude el centro de México. Iniciamos contándoles que un fuerte sismo de 7.1 grados se registró en el centro de México la tarde de este martes. Al menos 217 personas han fallecido en diferentes zonas. El sismo se ha producido el día en que se cumplían justamente 32 años de la peor tragedia que ha vivido este país. El terremoto que causó cerca de 10.000 muertos en 1985. Más detalles de este suceso les tendremos en nuestro segmento internacional. de la República Lenín Moreno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 Las actividades de control minero en varias provincias del país son un compromiso del gobierno nacional con la ciudadanía, el medio ambiente y la actividad minera responsable en el país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Con el objetivo de destacar los platos típicos del Ecuador y posicionarlo como un referente culinario mundial, el Ministerio de Turismo desarrollará una guía gastronómica. Les contamos los detalles en la siguiente nota.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 Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo les contamos que frente al movimiento telúrico suscitado en México, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, escribió en su cuenta de Twitter... Nuevamente la tierra tiembla en Ciudad de México. Toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo mexicano y su presidente Enrique Peña Nieto. Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente Resumen Internacional. Un sismo de 7,1 grados sacudió el martes la Ciudad de México de 20 millones de habitantes. El terremoto tuvo su epicentro a 55 kilómetros de la ciudad de Puebla, cerca de la capital.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 Una premio Nobel de la Paz debería hacer más. Francia y Reino Unido piden a Aung San Suu Kyi que se implique de manera clara en la resolución de la crisis Rohingya en Birmania. La actual consejera de Estado está manteniendo un perfil bajo en esta emergencia humanitaria que la ONU califica de limpieza étnica. Lo que está pasando a los ya es una barbaridad, no hay duda, y por supuesto la consejera de Estado Aung San Suu Kyi debería mostrar capacidad de liderar y tratar de imponer su criterio al de los militares. La inacción de Aung San Suu Kyi ha motivado incluso una petición para retirarle el premio Nobel, pero en opinión de David Miliband, presidente del Comité Internacional de Rescate, no hay que caer en la tentación de personificar la crisis. Es importante que no se personifique esta crisis en torno a una sola persona y es muy importante que haya un mensaje unitario durante esta semana en la que Nueva York acoge la Asamblea General de la ONU, un mensaje que reitere las normas básicas de los derechos humanos y protección de las minorías así como la necesidad de que la ayuda humanitaria fluya. Birmania debe respetar estas reglas y es crucial que las dificultades políticas dentro del país no afecten al respeto de los derechos fundamentales. Otra ONG internacional, Human Rights Watch, propone un embargo inmediato de armas a Birmania y sanciones particulares para los altos cargos implicados en la campaña de represión contra los Rohingyas. Son muchos los que pueden considerar positiva la noticia de que el movimiento Hamas esté dando pasos para acabar con el conflicto que le enfrenta desde hace una década Fatah. Las dos formaciones compiten por el gobierno de los territorios palestinos. La disolución del comité que rige la franja de Gaza puede desembocar en unas elecciones en las que participen ambas partes, pero ese escenario ya se produjo en 2011 y en 2014 y la reconciliación no fue posible. ¿En qué punto nos encontramos exactamente? La politóloga Catherine Charet ha estudiado el entorno político de Hamas desde hace en más de una década. Creo que Hamas está fundamentalmente bajo la presión de Egipto para que juegue un papel más activo en la consolidación de la relación con Fatah. Y creo también que tanto la autoridad nacional palestina como Fatah han presionado a Hamas. Creo que es una señal de que Hamas no tenía realmente muchas opciones. Pero pienso que unas nuevas elecciones serían importantes en este punto para revitalizar el sistema democrático y de gobierno. Sería un paso positivo para todos. Pero es el momento del anuncio lo que da una clave de los progresos hacia la unidad. En mi opinión, una de las cosas que tiene que pasar es que debe haber apoyo exterior tanto de Europa como de Estados Unidos para la reconciliación. Y en 2014 lo que ocurrió fue que al inicio había una respuesta de Europa y después Israel se opuso a la reconciliación. Y creo que fueron en contra porque esa reconciliación hacía la posición negociadora de Palestina más fuerte.